En la segunda nota de información que le tocaba a mi compañera Liz, Enrique Crespo, que. Enrique lo vi en una entrevista y veo que este chisme con. con Alessandra es serio. Serio en el sentido de que esto va para largo. Y para el colmo, para el colmo, Enrique demanda a Alessandra. Según dice el comunicado. El comunicador Enrique Crespo dijo que demandaría a la ex pareja de Moza La Alessandra Hattu, como dice esto, luego de que esta le descubriera, de luego de que ésta le escupiera en la cara cuando se disponía a salir de una plaza comercial. El controversial comunicador afirmó que solo es cuestión de días para que la justicia actúe a su favor. Porque no es cuando yo quiera, es cuando la justicia lo termine. Ya que sometieron a todas las pruebas y todos los testigos relataron. Eso fue una entrevista que hizo Enrique para, el, para este muchacho, para Enrique Medina, que ahí fue que él mencionó esa parte. Más VIP tuvo acceso a la demanda que será llevada por el abogado de Enrique Satelies. de acuerdo con el documento de King. Eh, la dominicana que está siendo demandada por violar, la, la que dice la Kim Kardashian dominicana, por violar el artículo 308 y 309 del Código Penal Dominicano, Alessandra Jatú, fue citada para el Ministerio Público para ser escuchada el próximo miércoles 19 de febrero. Eh, creo que Enrique tienes como, como yo le decía a ustedes, no se puede promover. Ustedes ven que a veces hay gente que dice miren, maten a fulano, Dele en golpe a Fulano. La gente a veces habla como a boca. Como, como decía la abuela mía, a boca de, de jarra. Eh, algo así. A boca de jarra. O, sí, sí, tirado. No, de, Mira a Richa ahí, dale un pecozón a Richa, porque ya se cambió. No. Porque Richa viene, tiene un buffet de abogado y te agarra. Y si tú tienes cuarto, dice, ah, pues te, te voy a demandar y te voy a poner una demanda que te va a sacar. Te va a sacar todo. Entonces, Alessandra, eh, de manera, yo lo, lo lo dije en el programa, debió actuar de una mejor forma con Enrique. Debió irse a justicia. Si usted entendía que fue una disinformación con el niño, vete a justicia, demanda. Si tú tienes la prueba y tú entiendes que sí, ve, demanda. Haz todas las cosas correspondientes, porque hoy todos esos fanáticos que están ahí no van ahí va a ir a donde Alessandra para ayudarla con el abogado ni ayudarle, si un ejemplo, si tiene un problema legal, no lo van a ayudar. Eso, esos fanáticos que me acaban a mí, que me dijeron de todo, que me dijeron vaina, no, porque yo vi que defendía a Rique, No fue que yo defendía a Enrique, sino que yo entendía que la forma en que Alessandra actuó en ese momento no era correcta, que no debió actuar de esa forma, debió dejarlo pasar o, o buscar una forma de una demanda o algo pero tú no vas a comenzar a agredir y grabarlo, porque para cómo lo grabaste. Entonces, cuando tú lo estás grabando, expone una violencia que es una prueba que te van a usar en un juicio. En un juicio. Hoy oh, ya ustedes se dan cuenta, el huevo de dinosaurio que puso Alessandra. Porque después, después, lo, después que lo le, le, le, le, le, le, le, eh, que lo insultó, que grabó y todo eso, entonces ya eso cuando tenga una justicia le va a afectar. Eso mismo que estaban aplaudiendo como el señor Neto Flow, que no está aquí hoy. Eh, aún no ha llegado entonces son personas que están aplaudiéndole eso a Alessandra que, que, claro, que, que, que estaba claro que llegue se estaban esperando eh, que estaban que estaban aplaudiendo a diga Alessandra ah, no, que estaba bien que lo grabara ah que lo grabara ese video lo van a utilizar en una prueba ahora Enrique, con con lo de, con Enrique porque porque va porque el video se ve grabado desde el momento antes de que llegue yo, yo Enrique o sea antes de, de, de mirar de, de verlo físicamente personalmente cuando ahí el país, ella lo escupe. Entonces, los fanáticos tienen que controlarse. No se quillen tanto conmigo. Pero a mí me gusta, porque ustedes me dan unos rating Allá. Allá. Allá. A mí me gusta hablar de Alessandra. Cada vez que yo hablo de Alessandra, ustedes me, me, da, me dan 50 50,000, mil views, no hay más. Entonces, ustedes se quillan. Ustedes ahora se sofocan solo. Yo le estoy diciendo a ustedes que ella... Que no ella puede defender a su hija y está bien que defienda a su hija y yo no estoy diciendo que no. Ahora, yo lo que digo es que no fue la forma. Y miren cómo le va a afectar eso ahora a ella. ¿Me entiendes? O sea, vieron las consecuencias. Imagínense ustedes, se va a ir a la justicia peleando por un disparate que pudo evitarlo. Enrique, ah, no, vámonos por aquí. Si sí, Enrique va por ese lado, yo me voy por este lado. Ah, que tengo un problema con dice si Enrique diga algo de mi hija, demándalo y sí, ya. A tu demanda, como hizo Sandra. Frenó a Yomel Meloso, que se tuvo que gritar y hacer una canción y de todo. La canción, yo no sé si va a dar los lo, lo chelitos que va a pagar la demanda. Que ya está diciendo, diga que no, que eso se tuvo, eso no se ha tumbado. Eso no se ha tumbado. Eso sigue igualito. Eso sigue igualito. Así que yo espero que se solucione, que Alessandra analice y diga, bueno, yo no puedo trabajar por emociones. Esto no es por sonido. Hay sonidos que son caros y ese es un sonido caro.